Eep. Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato Por cierto, pedazo de camiseta de No Ries, No Glory Esta especie de San Juan reventado dentro de 30 años Que no lo habéis pedido Oye, que se ha agotado en la web pues ya la volvéis a tener disponible Link aquí abajo Estos días siguiendo la vuelta desde muy de cerca Pero también, para los que habéis preguntado No, estos días no estamos siguiendo la vuelta desde dentro Porque ha tocado este fin de semana Venir a Francia, estar en un camping Nadar a tope, correr a tope Ir en bici a tope Para el Ultraman Preparando que faltan 27 días Eso sea la que salimos a correr Con un viento que se caga la perra va a caer el peluquín ¿eh? que esto está pegado con loctitas y se va a salir volando bueno estos días a pesar de que estamos entrenando como locos y que no estamos dentro de la vuelta siguiendo muy de cerca estos pedazos de etapones que se están cascando en la vuelta y hoy os quería hablar porque lo estoy siguiendo ahí online como puedo con el wifi del camping entre entreno y entreno etcétera venga venga venga venga venga venga vamos vamos la vamos, la vez, vamos. viendo la vuelta mira. y estirando un poquito de un caso como es el de willy smith Madre mía, qué pedazo de mérito, hoy mismo, después de la caída de ayer, el mérito de este corredor. Para los que digáis, no, es que esto de los ciclistas comen un poco de pasta y luego todo el día a la Bartola. Cagón la puta, cómo se está jugando la vida. El recorrido hoy me, me gusta mucho. Mira, fíjate, ahora no sé que... Con, las, con los cambios, sí. es ¿eh? una pasada, es el tercer o cuarto corredor que vemos. No, no, que ha tenido ahí, yo creo problema. que lo ha podido resolver, Oscar. este es Will Smith, que sigue ahí, es tremendo. ¿eh? la herida que tiene en la rodilla ¿eh? de la sí, caída sí, de ahí sí, sí. es que da un, da un poquito de cosa incluso verlo. Da, da grima a verlo sí, sí. parece, es que parece mentira, mira, había habido el canchón ahora. Un ahora. Ahí vemos ¿eh? como Smith parece que tiene que empezar a ceder ante esa grave... No, no, lo hace pedía agua, ¿Ah? por eso se pues... está descolgando. <risa> no va a dejar en <risa> el entredicho. Pues la, la verdad es que no no quiero imaginar lo que está, habrá pasado, eh. Muy tocho, que lleva una cremallera que... Es que, en general, está resultando una vuelta bastante accidentada, ¿os acordáis, eh? Primer día, contrarreloj, pum, accidente del coche del Murias. ¡Coño! ¡Qué es que mira, mira, mira, mira! ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Ole bajo, ole! ¡Madre mía! bajo, a los ¡Pero por ¡Ola! Dios, es que qué barbaridad! Lo Dios, se han hecho escuchas, algo! Eh, Intendente, acaba de... Acaba de tener un accidente en un coche aquí sí, en Diego Ramírez con Orihuela. ¡Dios mío! Necesitamos una grúa para retirar el vehículo. De momento no ha herido después está todo bien. Y cagas, ¿eh? O sea, esto te pilla ahí de espectador y dice, ¡ay madre! Porque, bueno, conducen ahí al límite y eh, llegan como llegan. Ahí salió todo el debate de, ¡oh, van como locos! Si no habéis visto el vídeo donde abrimos un poco este debate, que seguro, ¿eh? Que se puede hacer de una forma más segura. Link aquí abajo. Pero es que luego me voy a ver la vuelta desde dentro en la etapa de Andorra y cae un granizo que me pilla a mí y me voy corriendo. Sí, os digo. Iba a ser una tapa de esas, pero te van a hacer muchísimo daño. Oye, ¿y si llueve? Ostras, crucemos los dedos. de caer un granito que ni el que nos pidió en la argentina que nos tuvimos que meter debajo de piedra ¿no acordáis pues, eh, tío, Lo bajamos para abajo, para sí, el no, corredor que no, le corto que la carrera no, ahora. Jabalí, ¿qué pasa? Yo iba para tenista, ¿Y qué pasó? Pero mis padres no me dejaron, ¿Sí? macho. Qué miseria. La madre que lo parió. Mira qué decirte. Métete a la bici que el deporte es sano. Tía, ¿qué pasa? Venga, venga, venga, venga. ¿Cómo estás, Jabalí? No, ¿cómo estás tú? Buah, yo he reventado. Pues he caído una pedregada guapa, eh. Me he metido en un garaje. ¿Te has de comer al menos o no? Nada, tío. Y una Coca cola te cagas. Bueno, a ver, ¿todo esto qué nos demuestra? Nos demuestra eh, que pues, sí, muchas veces hablamos del tour, muchas veces hablamos del giro, luego de eh, clásicas, ¿no? La Paris rubé, hostia, qué espectacular, ahí los adoquines. Perico, mañana yo quiero trincar una GoPro aquí e ir grabando todo. Pues la puedes poner, creo que sí. Bueno, y grabarás todo lo que la cámara quiera, no lo que tú quieras. ¡Ojo! ¡Sin manos! ¡Y como me caiga, sin dientes! ¡Anda, que no! Vale, tú que si no se la de noche. Venga, go, go. <risa> no nos no damos cuenta de lo que tenemos en casa pedazo de carrerón que es la bota punto número uno y punto número dos, joder eh, creo que tenemos que poner más en valor lo que hacen los ciclistas, lo que hacen porque muchas veces, no, los sprinters ah, se aguantan y al final hacen un sprint o no, los escaladores solo el día de... no, no, no, no. Todos los tíos que están ahí en el pelotón, cada vez que se suben a una bici, el riesgo que corren y luego muchas veces esto de, ah, no, es que, bueno, es que estos esto deportistas, yo qué sé, al futbolista que le da un tirón y da tres semanas a la bartola que ahora se va al gimnasio. Hostia, hoy, y aquí viene la historia de Willy Smith, flipa con, y ahora sí, ahora viene la imagen. Bueno, todavía no, con una pedazo, cuando ya parece que no va a pasar nada, llegada, mucha gente ahí junta, venga, manillares, pim pam caída masiva en la llegada meta de la etapa de ayer tal que así. Bueno. En la parte delantera del grupo. O sea, fue muy uy, cerca. un toque de ruedas. Eh, el del Education Fest. ¿no? Otros Los del, los del Movistar uy, cayeron feos. Uy, sí. Valverde también. Mira, acá Miguel Ángel se salvó, pero por nada. O sea. Y Nairo también. Y Nairo. Sí, Nairo okay. bien. Nairo o se acompañó. A ver, ¿dónde bien, está el, el pues, líder? El líder se cayó. ¿eh? Sí, el líder sí, se cayó. Sí, sí. Roglic cayó ahí en toda la mitad eh, del grupo. Sí, Roglic se cayó. Uy, qué lástima. También el Burgos BH. Y luego, uy, qué pasó. Damien Hausen se nos cayó. Luca Mesgek. Eh, pelvis para eso. Ay, no me digas. Ah, se le metió Westball sí. a Wassenhagen. Wassenhagen se cambió, cambió su línea. Sí. Cambió su línea, se fue para la izquierda y le tocó la rueda al corredor de la education. Aquí está la figura de un hombre que sufrió caída, sí. Tadek Pogacar está enseñando las huellas de la caída. Ya llegó el grupo médico, vean ustedes, todo el costado izquierdo se lo raspó en serio. Bueno, esto es un poco lo que dice la camiseta esta, ¿eh? Sin riesgo, no hay gloria. O sea, si ahí los sprinters de repente piensan más en cómo frenar o en cómo no tocarse que en salir y sprintar y darlo todo pues no van a ganar ni un día entonces um, no risk no glory willie smith este tío que no se está jugando nada en la general de repente hoy salida de la etapa y publica en twitter que sí que coño que tiene unos cuantos puntillos en la rodilla pero que va a salir. Todo el mundo flipando. Eh, los comentaristas de Televisión Española. Purito, Carlos de Andrés, Perico, hasta incluso el director de su propio equipo cuando le entrevistaba la moto de Televisión Española en, durante la etapa de hoy. Dimitri, primero explícanos si sabes cómo es posible que Will Smith siga en carrera, que siga encima de la bicicleta con el zurcido que tiene en la rodilla. Para mí es un milagro Yo he pensado que salía por hacer un... Meta de primera subida en se separada, Es que es un duro, eh. Es duro, es duro. Y hoy tenéis una buena opción. Espérate, que entramos... Pa' aquí, pa' dentro. ¿Qué te parece el chiringuito que tenemos aquí montado en el camping, eh? Es que fuera pega un vendaval que, bueno... En fin, ya lo habéis visto antes cuando he salido a correr y lo veréis ahora. Cuando te... La putada es cuando toca nadar, que... Si voy viento a favor, fantástico. Pero cuando tienes la corriente en contra, dices... De aquí no salgo. ¡Bueno! Un poco de dientecillo que para correr en lo jodido, pero claro, la jodida es con la corriente, ¿sabes? O sea, para ir, muy bien, pero cuando cogí la vuelta, me voy a flipar, creo que la ida nadando y la vuelta corriendo por fuera. Estamos tirando con el viento, viento mira. Uh. Bueno, yo creo que esto un poco, y dejo aquí abajo para que. Habráis el debate de nuevo en comentarios, que creo que es lo que más me gustan de estos vídeos, de si creéis que otro deportista o alguien de otro deporte... Yo... A ver, siempre ponemos el fútbol, ¿no? De ejemplo, ¡oh, estrellas, qué tal, que no sé qué! Y yo he jugado hasta tercera división. Y tenías un tirón, o tenías un tal, o tenías un esto. ¡Hostia, ya venga a la enfermería! Este tío lleva... casi le está saliendo la rodilla por la cremallera y el tío ahí, ¡venga, venga, venga y a seguir! Yo creo que esto lo que demuestra es que esta gente está hecho de otra pasta... Que están acostumbrados a sufrir como cabrones, que les encanta lo que hacen y, evidentemente, es su profesión, pero que, joder, que cuando hay que meterle un par de huevos, un par de gallas, un par de lo que sea, o un par de ovarios, son los primeros que venga, venga, venga, venga y no para. Como en todo buen camping, la babo apretadico y txt, toca cambiarse, que vamos a salir a correr y oh, a darle duro que hoy. De, mira, me llevo las gafas que hoy, aparte de correr, toca. Nadar también. Algo me dicen, oye, si tardas tanto en nadar siempre, ¿por qué llevabas gafas tan grandes que no son aerodinámicas? Es que ya tardo tanto en nadar los 10 kilómetros del Ultraman que ya no me viene de que sean grandes o no y prefiero la, la comodidad. Bueno, a ver, chicos, menos de un mes ya para el que yo digo que creo que es el Ultraman más duro del mundo, ¿sabéis ya cuál es? Venga, va, aquí abajo, a ver quién adivina. Venga, vamos para allá, que se va a cagar la perra con este Ultraman.